¿Te acuerdas que te conté que me iban a hacer una entrevista por radio online y tal? Pucha, memoria de la vergüenza, como entre miedo, pánico, vergüenza, una cosa así. Y me lo mandaron, lo estaba revisando y está súper chévere, súper divertido. Y es porque a veces yo siento que yo le, mm, no me doy cuenta de lo que hice. De, ah, darle una vuelta al mundo. O sea, no tiene nada del otro mundo. Pero no porque no sea valioso, sino es como si me hubiera olvidado de todas las cosas que he vivido y de pronto así. Ah, pero yo, me hacen preguntas y escucho las respuestas y eso recordar. Yo, wow, qué cool. ¿Quién es ese tipo que le dio la vuelta al mundo? Qué interesante. Increíble. ahí soy yo! ¿Qué carajo! ¡Qué chévere! ¿Sí, cierto? ¡Mmm, qué chévere! Me pareció tan chévere que sí, compartirlo con la tribu. O sea, tribu, acá te lo dejo, pero en este caso no es para que lo mires. Ponlo a que ruede y te pones a hacer tus cosas, tal y lo escuchas. Y, por favor, déjame preguntas. Me, enc me encantó la experiencia, déjame preguntas, que con las preguntas y comentarios hacemos otros videos, ¿sí o no? Bueno, tribu, ahí va. Cuando me preguntas sobre el viaje y esas cosas, ¿no? Que porque me fui de viaje. Algunas, eh, en el camino conocí mucha gente que estaba de viaje también por el mundo. Y, y había personas que se iban de viaje porque querían huir de su trabajo, de su vida, aburridos, a, no sé, ya hartos, ¿no? Me dicen, ¿a ti te pasó lo mismo? Y dije, no, mi vida me encantaba, mi vida era maravillosa, mi trabajo era espectacular, todo me gustaba mucho. Solo que quise hacer un corte. Dije, pues la vida tampoco, no puede ser que todo sea trabajar, trabajar, estudiar, estudiar y pagar las cuentas, algo más debe haber allá. Entonces, para escribir una nueva página en mi libro de la vida, dije, bueno, vamos a escribir una nueva. Y se me había ocurrido hacer una maestría en, en negocios. Cuéntales un momento, antes de que te embales en esto, quiero que les cuentes en qué estás trabajando. Primero, quiero que les cuentes que eres colombo-peruano. Eh, diles qué significa Guaira Ok, sí. listo, listo. Y también me gustaría que les contaras qué estudiaste y qué era lo que estabas haciendo justo antes de irte. Y luego Bueno, que... mi nombre es Guaira, exactamente. Está en idioma quechua, que es el idioma de los incas. Significa viento, aire. Yo nací en una pequeña islita que queda, se llama Mantaní, queda en el lago Titicaca, en el, en el sur de Perú, en el lado peruano a 4000 mil metros de altura y bueno y crecí en muchas ciudades del Perú, Ecuador y Colombia y mi acento es como colombiano porque viví 13 años en Bogotá, sí pero soy peruano como la pachamama, como la papa la huancaina y el pisco, <risa> ¿Ya? entonces y por cosas de la vida estudié ingeniería electrónica eh, y bueno trabajé en una corporación y en el mundo corporativo Básicamente era eso, en tecnología, y llegué a Colombia. Después de haber hecho un camino de, en varios aspectos de desarrollo personal, no quisiera usar la palabra espiritual, pero sí desarrollo personal. En temas en danza primal, en coaching ontológico, pasé por Ayurveda, hice unos estudios pequeños en eso. Y luego llegué al tantra. No, mentira, antes de tanto llegué a Vipassana y tuve una, uh, un aprendizaje importante que lo que era sentir. Vipassana me dejó muchas cosas útiles para mi vida personal y la vida profesional, la vida productiva. Eh, hacerte presente, estar en contacto y estar aquí, ahora, y sobre todo así, como estamos. Y, y en ese orden de cosas, todo llegó como muy ordenadito, me volcán al Recuérdame, ¿cuántas veces? Siete, siete. ¿Has hecho vipassana siete veces? Sí. ¡Guau! <risa> wow, pero cuando yo te conocí, ¿cuántas veces habías hecho vipassana? Dos, dos. O sea, en el viaje has hecho vipassana cinco veces. Sí. ¡Guau! Wow, me sí. encanta. Ok, y después de pues, este vipassana igual te ratificas tantrica. Y eh, es que lo que pasa es que un momento en que tú ya... Eh, entras en contacto con el tantra, eh, yo creo que te queda una, no sé si la palabra es cicatriz, pero es una marca. Y él camina contigo, ¿no? Y ahí, quieras o no. Eso es. Digamos, no mezclo prácticas, no, yo no mezclo prácticas, pero, pero queda contigo. Ok. Bueno, muy bien, creo que este es el momento. Antes de que volvamos a que les digas en qué estabas trabajando y por qué te fuiste de viaje, acá hay una sorpresa que les tengo a todos y es en este momento les voy a compartir mi pantalla y César, nuestro productor de Corradio, también va a compartir allá en toda la magia que él hace este video que les voy a mostrar en este momento. Entonces, para las personas que están aquí en Zoom, les voy a compartir mi pantalla y los voy a invitar a ver esto que les tengo aquí reservado. Recordé que en el 2014 descubrí que nuestros días se reducen a historias para contar. Me imaginé como de 70 años y me pregunté, ¿qué historia me gustaría contar a los 70? Hace un año exactamente emprendí mi sueño de darle una vuelta al mundo. No sabía por qué quería viajar, pero tenía claras dos cosas. Uno, que ya había usado el 46% de mi vida. Y dos, que de viejito no me quería arrepentir por no haberlo arriesgado todo por un sueño. Vendí todo lo que tenía y salí de mi casa para visitar los cinco continentes. Seguro volveré al mismo punto donde empecé, pero quién sabe si sigue siendo el mismo. No sabía de qué se trataba mi viaje. Lo que sí sabía es que no quería que sea un viaje ni de vacaciones, ni de turismo, ni por trabajo. ¿Alguna vez soñaste con viajar por el mundo y conocer lugares maravillosos y paisajes increíbles? ¡Oh sorpresa! En este año descubrí que las cosas más alucinantes del viaje no me pasaron en los lugares más increíbles sino en lugares más simples y menos seductores que te puedas imaginar. Como viendo una familia en el parque comprando un yogurt que vencía en el 2074, unos niños yendo a la escuela en domingo, un señor haciendo colchones, unos viejitos jugando o las viejitas bailando, unos monos robando galletas, lavando platos en un templo, comprando comida a ciegas, viajando con desconocidos, cenando con una familia hindú, aprendiendo un culele con unos niños nepalíes, bailando en la carretera y jugando con niños. Descubrí que la magia no la hacen los lugares, sino las personas. Inicie esto con la idea de viajar por el mundo, pero se convirtió en un viaje hacia mi mundo interior, un viaje hacia el ser, hacia la verdad. Todavía hay días que no proceso si esto que vivo es real. Despego de un desierto, aterrizo en la nieve, duermo en una montaña, amanezco en un lago, desayuno en un templo, tomo café en una casa musulmán, camino con un monje, me subo en un tren, me bajo en un barco y mañana... Mañana no sé. Lo que sí sé es que a cada momento, queramos o no, estamos escribiendo una historia para contar. Porque el mundo no está hecho de átomos, está hecho de palabras. Y hagámonos un favor, hagamos que este año sea una historia para contar. Muy bien. Entonces ahora sí, Guaira, cuéntanos qué estabas haciendo cuando decidiste irte, cuál era el trabajo y empiézanos a contar qué fue lo que te llevó. Ese fue tu primer año de viaje, ese video, pero van tres. Entonces, ahora sí, ¿dónde estabas y todo lo que nos ibas a contar? Listo. Esto, bueno, para amarrar eso, la, la historia que estábamos contando con ese video que pasaste, es que yo tenía 35 y... Yo, y mi, mi pensamiento era seguir la corriente. Tú sigue la corriente y después miras si sigues en la corriente o te vas en contra. La corriente en, es, en mi círculo en ese momento era todo el mundo haciendo maestrías, MBA, esas cosas, ¿no? Entonces yo junté la plata una maestría. Pero en un momento, quién sabe por qué, se me ocurrió la idea, oye, y si me voy a darle una vuelta al mundo, y fue una decisión muy difícil, o hacer la maestría que de pronto iba a cambiar mi vida, o dar una vuelta al mundo. Entonces uno era como... Según los estándares, una decisión responsable y la otra era una decisión irresponsable. Y por suerte vino un pensamiento a mi cabeza que me dio la respuesta muy fácil. Me imaginé de 70 añitos, así bien viejito, con muchos niños sentados enfrente mío y yo contándoles una historia. Entonces yo dije, pucha, si yo estuviera en ese momento, ¿qué historia me gustaría contarles? Que hice una maestría y los niños todos aburridos, así, uy sí, qué aburrido, una maestría en negocios. O le di una vuelta al mundo, al planeta, y los niños, ¡guau, ¡Wow, increíble! Entonces con ese pensamiento tomé la opción 2 Y me fui a hacer una maestría, pero de vida. Un viaje eh, de experiencias. Y, y eso, eso es, arrancó un viaje de acumular experiencias, 36 meses de experiencias. ¿Cuándo te fuiste y dónde estabas, amigo? En ese, momento, en ese momento, recuérdame, ¿qué era lo que estabas trabajando y de qué iba a hacer la maestría? Eh, era gerente de operaciones para Colombia, Ecuador y Perú, en una empresa de tecnología. Y la maestría de ser en, en negocios, MBA. Y ya, yeah, eso, era el momento, eso era en Bogotá. ¿Cuál fue el primer destino, Guayra? Mm. El primer destino, bueno, el plan era empezar por Europa en primavera, como hacen todo, hacemos todos los principiantes, ¿no? Total Europa es un mundo occidental como el nuestro. Pero tengo que hacerlo al revés. Empecé porque encontré un vuelo muy barato, Lima, Corea del Sur, en invierno. Entonces eso fue un enero de 2017. Y ya arrequé por Corea del Sur. ¡Guau! Wow. Apenas, apenas aterricé. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Porque ahí sí, yo ni siquiera tengo claro, quiero que sepan para las personas que están viendo esta entrevista, que pueden hacer seguimiento de muchos destinos que él ha visitado. Yo creo que has grabado videos en todos, ¿cierto? Uh -huh. Has grabado sí. videos en todos, muy bien. Entonces, todo está en este, en este um, canal de YouTube que se llama Guaira de Viaje, ¿correcto? Exactamente. Entonces, primer destino Corea del Sur, ¿cuánto tiempo estuviste ahí? En Corea del Sur estuve 20 días, 10 días en un Vipassana. ¿no? Okay. <risa> Ese fue mi tercer Vipasa, ¿no? De hecho, se parece, un, yo hubiera metido más ganas ya iría en el Vipassana número 15, creo. Pero eh, de ahí pasé a Japón como un mes. Y el circuito te lo cuento sin resumen rápido, es Corea del Sur, Japón, India, Tailandia, Sudeste Asiático, Singapur, Australia, de vuelta, otro tour en Sudeste Asiático. Eh, Taiwán, India, curso de yoga, y Centro eh, Oriente Medio, y ya ahora en Europa. Y terminé la vuelta eh, en, en, hace un tiempo en Lima. Terminada, me volví a Europa. Y también me parece que estuviste en la Catedral de Saldes y Paquirá porque te dije que vinieras a mi casa hace poco, ¿no? Fue ¿no? no, el año pasado. No no fui, no, fui, no, no fui. Pero estuviste en Colombia. Sí, sí, en octubre, como cuatro días en Bogotá. Muy bien, pero entonces acá viene otra pregunta, y es, todo ese circuito que nos acabas de describir, yo quisiera, es que hay tantas cosas por preguntarte, porque quiero que sepas que te voy a preguntar un poco por la geografía, por la experiencia bueno. de viaje, pero también voy a entrar a preguntar por el viaje interior. Entonces yo quiero que tú me digas de qué quieres hablar primero, porque puedo empezar por preguntarte diciendo... Eh, diciendo, ok, ¿cuál fue el mejor destino? ¿qué es lo que más te ha impactado de caminar el mundo? porque al final, esta entrevista se llama un tantrica caminando el mundo ¿cuál es la diferencia entre un tantrica que camina el mundo y una persona normal que camina el mundo? ¿qué es lo que ha hecho que tu viaje tenga, esté como vinculado con el tantra? porque además nos decías al principio que el tantra va contigo ¿en qué medida ha estado contigo? Bueno, eh, bueno, listo, la primera parte de la pregunta, eh, yo tengo una pregunta prohibida, que es, oye, ¿cuál fue tu lugar favorito? Y esa pregunta me da una rabia, bueno, porque yo creo que cuando uno viaja por turismo, uno sí va a los lugares de moda, se toma la foto, la postea en su red social y entonces ya, ¿no? Y eso está lindo, pero cuando una persona se va a viajar por el mundo, eh, yo creo que uno no viaja ni por vacaciones, ni por trabajo, ni por turismo. ahí viaja por experiencias. Entonces, es poquita las personas que me han, me han preguntado, oye, ¿y cuál es, ha sido tu mejor experiencia? Cosas como esas, ¿no? Y a eso, por un lado. Y dos, eh, te respondo la parte de lo de Tantrica. Dime si quieres que te la responda ahora o la vamos soltando en el camino. Como tú quieras, como tú quieras yo creo que la puedes ir soltando. Yo creo saber la respuesta, pero es como tú quieras. Ah, bueno, lo que pasa, yo no sé todas las personas que están conectadas en entrevistas están relacionadas con la palabra tantra y lo que viene es en un tantrica, ¿sí? Entonces, tantrica es la persona que practica tantra, en resumen. Eh, y entendiendo que esto es un estilo de vida, un camino de desarrollo, podemos decir personal, desarrollo espiritual, eh, donde tú usas tu energía sexual para desde ahí usarla como fuente y ir alimentando mm, tu vida, tu desarrollo. Eso, eso como en una, en una frase pequeña. Entonces, haciendo con lo que pasa es que yo digo que uno no se puede desconectar ya nunca más del Tantra, es porque en el momento que yo entendí, experimenté en mi cuerpo, en mi conciencia, en, en mi experiencia, cómo la energía sexual es algo tan fuerte que usualmente en la vida lo tenemos acumulado en la raíz de la columna vertebral y lo tenemos... Plena eh, conectado con una idea de que es sexo y punto, el placer y se acabó. Por ahí que haces hijitos. Pero después, cuando descubres que eso no, esa energía la puedes observar, sentir, la puedes guiar y la puedes llevar sobre tu, tu, sobre tu cuerpo, ¿no? Y empieza a conectar otras partes como el, el placer, la capacidad de sentir, la energía personal de tu, tu potencial, la, el, tu capacidad de dar y recibir, tu comunicación todo, pues bueno, ya no te, ya no te puedes hacer eh, ciego a eso. Entonces, cuando yo digo que eh, voy viajando y voy siendo tantrica, es porque cada momento en donde yo estoy usando cualquiera de mis capacidades básicas como persona, yo sé que estoy eh, va, es, usando mi energía sexual desde una relación interpersonal hasta una relación laboral o profesional, ¿no? Desde que yo me siento frente a un cliente y estoy bien sentado y estamos ahí un momento presente, conectando en una negociación, y yo estoy sólido en mi confianza personal, yo sé que estoy parada en mi energía sexual, ¿sí? Por más que uno no, no, no, no, no hable de eso en el momento, entonces, por eso es que yo te digo que eh, ya no te desconectas del tantra. Muy bien, me encanta esa explicación. Nat. Eh, ¿Quieres profundizar en algo con respecto a, a qué significaría este tema de un tantrica caminando el mundo? Me encantaría preguntarle a, a, a Baira, aparte de saludarlo y de la felicidad que me da de verlo. Hablas de experiencias, hablas que la magia está en las personas y que el Titán va contigo a todas partes y estás en todo el tiempo momento presente. ¿Cómo estás viviendo esta situación de estar guardado y estar quieto y moverte desde el Tantra? Y además, ¿no les has dicho dónde estás? Porque me quedé pensando el otro día que es muy loco que él esté en un hostal. Entonces yo quisiera saber cómo se vive estar en un hostal en este momento. Bueno, buenísima esa pregunta. Eh, Por enracar, estoy en Croacia. Acá son las 3 y 32 de la mañana. Me he eché una asistota antes de, de estar en la entrevista. Eh, pero es que a mí no solamente me cogió esto así, mira. Eh, yo estoy en Croacia porque yo elegí entre los países de Europa cuál era el, el más conveniente para pasar un periodo así. Entonces, bueno, le eché ahí Croacia. Y para agregarle más ingredientes a esto... Eh, aquí hubo un terremoto, hubo un sismo de 5 grados hace unos 5 días, entonces nosotros en ese momento, yo estaba con mi hermana, estamos en un hostal con muchas personas, y se movió esa vaina, yo dije, no, ahora sí se acabó el mundo, yo brinqué, se acabó y ¡fum! todo el mundo para afuera salió corriendo, se acabó el planeta, porque para esto la gente ya venía hablando, no, que el fin del mundo, que esas son las señales y qué tal, dije, no, se, se juntaron todas. Y cuando yo estaba afuera del edificio, zona segura, chequeando el Google, ¿qué pasó? Ah, solo fui aquí en Croacia, no fue en todo el planeta. Ok, no se acabó el mundo. Entonces, ahí, bien, ¿no? Y, y como mi hermana decía, uy, ¿qué hacemos? Porque en la calle, el virus. Adentro de la casa, el terremoto. ¿Para dónde nos vamos, no? Entonces, en esa dicotomía, eh, nosotros nos mudamos a un departamento. Estamos aquí en, una, en un departamentito alquilado para estar más tranquilos en nuestra cuarentena. Y, y, y para apuntarme a la pregunta que hizo natalie eh, ese día en especial pasó algo muy, muy loco porque yo ya venía preocupado por la pandemia, porque la cuarentena y porque yo viajo con efectivo, yo evito el uso de mis tarjetas. Entonces yo hice un cálculo de cuántos días me iba a quedar atrapado en ese país y dividí el dinero que tengo entre esos días. Entonces dije, carambas, solamente puedo existir aquí 40 días. Si esto dura el día 41, yo, no, yo no voy a tener plata, ¿entiendes? Y yo no quiero usar la tarjeta. Ese día había ido el terremoto. Oye, por si, si están ahí me hablándome, están en el mundo, no les escucho. Eh. Entonces, estábamos, salimos a caminar, porque ya qué, qué virus, a caminar, si no podías entrar a la casa. Llegamos al centro de la ciudad y esa ciudad se había roto de una manera dramática, se caían, cayó, cayó paredes, techos, todo. Y parecía domingo, porque había muy poquita gente en la calle, casi nada, y estábamos yo y mi hermana caminando. Pero, ¿sabes qué? Parecía domingo, pero no era domingo. Porque los domingos, y aquí viene lo que yo te quería contar, el sentir. Los domingos, el lunes, tú vas a ir a trabajar, ya tienes planes, sino la siguiente semana tienes que estudiar o otras cosas. En ese momento, yo no tenía ni que trabajar, ni que estudiar, ni nada el día de mañana. Yo no sabía qué iba a pasar mañana, porque eran muchas emociones juntas. Entonces, yo estaba parado en esta plaza de, de, de Zagreb, en la capital de Croacia, mirando para todos lados sin un mañana, ayer, y, y en, esa, en esas emociones, ¿sabes qué pasó? Un silencio, y, y ahí viene el tema, conectas contigo, estás presente, no puedo hacer lo que somos los humanos, que es subir un ratito viendo una película, leer, leer un libro, meterte al celular, solo te hay que estar presente, y experimentas ausencia de miedo, no, no hay miedo, pero tampoco hay esperanza, ¿ves? Estaba ahí nada más, y tú, se me dio el pensamiento de: Ah, esto era vivir. Esto era todo. Todo el cuento de ir a estudiar, a trabajar, a maestría, a acumular. Eso era un juego que nos inventamos. Vivir era estar ahí, estar presente, sentir esa plenitud y estar con mi hermana ahí. Y esa fue una respuesta importante. Ah, y ya, eso era vivir. Dije: Qué maravilla, esto era vivir, eso era todo. Entonces. Eh, ahí se me quitó la preocupación y nos devolvimos para la casa y ahora estamos aquí en, en este, haciendo nuestra cuarentena, muy aplicados, muy juiciosos. Pero fue, eh, para cerrar esa parte, fue lo, la, esa historia tiene que ver con que no, darles, no le di más espacio a la frustración, al miedo, lo que de pronto puede convertirse en una crisis, no, no solo económica, sino emocional, o una depresión, quién sabe, ¿no? Entonces, caminar desde ahí, desde la presencia. Eso. ¿Hay alguien que vota una pregunta así como, como que te quieren ir conociendo? Me, me encanta y preguntan si eres vegetariano. ¡Uy, será la pregunta! <risa> <risa> Ay. Bueno, mira, para responderla, yo nací vegetariano porque mis papás me criaron vegetariano. Yo no probé, incluso vegetariano así completo. El primer pedacito de huevo que yo comí, yo tenía 7 años, fue en Colombia por un tío que me iba a probar. Por ahí debe estar mi tío Jaime. Huevos pericos, por cierto, por eso los probé. Y fui, seguí siendo vegetariano hasta los 28 años. La primera vez que probé carne fue por voluntad propia, decidí hacerlo por un tema social. Yo quería probar porque cuando yo iba a Perú me preguntan, oye, ¿qué tal el sancocho ¿Qué tal la bandeja paisa? Y yo no sé, yo nunca le he probado porque no como carne. Y cuando iba a Colombia me decían, oye, ¿qué tal el ceviche? ¿Qué tal? Y dije, ni idea, yo nunca he probado pescado, yo no como carne yo quería probar y quería dar mi opinión de eso. Eh, gracias a un amigo en Telefónica, le dijo oye, vamos a probar carne. Y probé pescado. El, cuando tenía 28 años probé pescado, me demoré un año en, a poder aprender a comer. y Aprender significa que el día uno, que me da mucho asco y no puedo ni mirarlo, pasar a disfrutarlo y, y, y, de, y desear un pescadito. no eh, Me demoré un año. Ya a los, en, eh, a los 30 aprendí a comer pollo. Y los 31, el resto de carne es res y cerdos eso. Entonces, ya no soy vegetariano, me desvegetarianicé. Pero, por cierto, cosa que en el mundo ha sido muy útil, ¿no? Porque llegas a un lugar como Tailandia y llegas a un pueblito y una, una mamita te da así súper amable. Toma, te traje esto y de cerdo pues te lo comen, no le no, no, que soy vegetariano, ella ni siquiera entiende español ni inglés. Justo Entonces, por me eso es bueno. Gina estaba preguntando, fíjate que ella dice, justo por eso, porque yo también soy viajera y ella dice que le cuesta mantenerse vegetariana en el camino, y estoy totalmente de acuerdo, o sea, ni siquiera hay que irse tan lejos, con el solo hecho de pasar de un pueblito a otro aquí en Colombia, la cosa puede ser muy complicada. Entonces fíjate que acabas de dar la respuesta y es este viaje, yo recuerdo que cuando salíamos a comer, este hombre era toda una película para pedir la comida. Porque Me... no, yo no si solamente eras vegetariano, pero además él no comía gluten y también tenía una dieta ayurvédica X. O sea, tengo unas memorias de él pidiendo la comida y era absoluta complejidad. Entonces, lo que entiendo es que esa complejidad se fue al piso con el viaje. ¿Es correcto? Eh, no, no es correcto. No, lo que pasa es que a mí me quedaron muy estricto. Yo, yo cuando era hasta los veintipico eh, yo no podía comerme, digamos, unas papas que habían sido fritas con un pedazo de carne porque ya estaban contaminadas. Era una cosa así, bloqueo mental total. Mi primera instrucción a la carne, hecho, fue esa sacarme unas papas que habían tocado unas salchichas, ¿no? Eso ya era, uff, tremenda evolución. O de evolución, no sé cómo quieras verlo. En mi dieta natural, en el día a día, sí es vegetariana. Cuando tú me conociste, yo estaba practicando dietas como ayurvédica o dietas paleolíticas u otro tipo. Era porque estaba entendiendo en esa cultura que mis padres me crearon, que era hacerse consciente de lo que comes, no comer a ciegas. ¿Qué significaba comer eso? Entonces después de haber acumulado ese pensamiento, llega a la conclusión de que ninguna dieta en sí es saludable porque es la dieta. No tiene nada que ver, o sea, ser vegetariano no te hace saludable. Ni ser carnívoro tampoco, ni paleolítico. Ni... Lo que te hace saludable es ser consciente de que te estás comiendo. Entonces, si yo soy que quemado me y me como una carnecita hoy, y de pronto mañana muchos postres, pues yo digo, ok. Vamos suficiente por esa semana con eso, estabilicémonos. Y entonces, uno se va balanceando. Entonces, no se fue al, al, al cazo todo eso, solo que mucho más consciente. ¿no? Entonces, viajando, pues en Tailandia es muy fácil todo ese cerdo, hay muchos vegetales también. Entonces, oye, ya me falta un poco de proteína vegetal, te vas y busques, sino ¿sí? ¿Sí, eso, más, más balanceando. Entonces, la palabra es balance, consciente, comida consciente. ¿Pero qué es la comida favorita en este momento? O viajando has tenido, yo me imagino que has tenido fases, o si estás en el sudeste asiático y dices solamente quiero comer esto, esto, esto, y si estoy en Italia, entonces, ¿cómo ha sido el tema? Porque yo sé que la comida para ti es importante, o sea, no porque coma mucho, es porque la cuida demasiado. Yo no sabía que te habían criado vegetariano hasta los siete, claro, eso explica mucho. Claro, no, y estricto, muy estricto. Eh, yo me puse una política para viajar, que era la política de yo como lo del lugar. Entonces, ¿qué significa? Estábamos en, no sé, en la India, en un pueblito recóndito donde había muchos turistas, y mis amigos dicen, ay, vamos a comer pastas, espaguetis y pizza. Le dije, no, pero yo no voy a comer espaguetis y pizzas en India, me voy a comer en Italia. Sí, es el más exquisito, ¿no? Y, y yo iba a comer, me comía en India todos los días. Y hasta que estaba hasta acá, ¿no? Yo no supe que estaba hasta acá de la comiendo hasta que ya día que mordí una pizza que estaba de una amiga, dije, ¡Oh, qué esta maravilla, por Dios, una pizzaita, ¿no? Eh, eh, pero esa fue la regla que me puse, comer lo de la comida local. Y, y mis comidas favoritas, bueno, cada país tiene el suyo, eso no hay duda. Sí, pero sobre todo decir que los países como latinoamericanos y países asiáticos tienen su carácter en la comida, ¿no? Pero después los países occidentales, me refiero a Europa, Australia y estos. Pues yo no les encuentro el plato típico, Desc Descan un ladito de pronto a Italia, ¿no? que tiene sus sabores. Eh, pero es la, papa la, la papa y la carne alemana. <risa> sí, claro. yo, de hecho has he dicho una palabra que dije, ¿qué sería el planeta Tierra si no hubieran descubierto Latinoamérica y no hubieran descubierto la papa? Brother? No habría no, no sé qué comerían los alemanes, ni muchas cosas hechas de papa en Europa, tan fritos. Y volvemos eh, no. a la pregunta, pero ahora quiero... Si Bonnie estuviera aquí, Bonnie mantendría un guión estricto de lo que toca hacer. Conmigo uh -huh. es un poco más disperso. Natalie tiene que ayudar. Pero yo sí quiero volver. De hecho, volver a la pregunta. Hay dos cosas. Volver a la pregunta de, ¿detesto que me digan cuál fue mi destino favorito? Detesto que me hagan esa pregunta, pero yo sí creo que tienes que tener una... Como una filia. Como un como un afecto particular con algunos países y a mí me gustaría saber eso y lo otro es que Blanca nos preguntó por el interno eh, Blanca Palacios, creo eh, que, ¿dónde le recomendarías hacer vipassana? ¿en Colombia? ¿o ella está pensando en India? yo tengo mi propia respuesta con respecto a eso pero yo quisiera saber de tus siete vipassanas eh, yo sé que son distintos eh, ¿qué recomendarías? Listo, entonces vamos a la primera. La primera, el eh, lugar favorito. En... Voy a decir tres, listo, mi, mi top tres, pues. Eh, de, la, de los paisajes más increíbles que yo he visto, Tasmania, y eso porque no logré cruzar a Nueva Zelanda, pero era brutal, la naturaleza, La madre tierra se lució. Dijo, bueno, acá me luzco. Unas playas, unas rocas, unas. Unas montañitas, unas cosas increíbles. Eh, luego dos, hay un lugar en Indonesia que es un conjunto de no sé cuántas mil islas en el norte que se llaman Islas Tokian, que está en la, la zona de Sulawesi. Que la magia... Yo no sé si visto una película que se llama Moana o Mohana o Moana, que es esta de Disney, de esas islas así, ya, así, pero de verdad, ¿ya? Que para llegar tuve que coger un avión a Bali, de Bali otro avión, a Sulawesi, como tal, de ahí coger un bus que viaje toda la noche llegar a un pueblito, que es otra otro locura, un lugar donde la gente no entierra a sus muertos hasta después de un año y el muerto vive con ellos en su casa, sentadito en un sillón, eso les cuento después. De ahí duermes y coges otro bus y duermes en ese último punto para despertar en la mañana y coger un bote que te lleva a las islas donde no hay internet, teléfono ni nada, ¿ya? Y, y donde viven los gitanos del mar, las tribus Bayú. Ese lugar. Es mi favorito del mundo mundial, hablando de playitas e islas. O sea, no Tailandia ni nada de esas cosas. Es... No, no, no, no. Ese lugar. Ese. Y el último eh, es un lugar en el norte de la India que es casi contacto con China, que es la continuación de los del Tíbet, de pero al lado hindú, que se llama Leladak, eh, que es el lugar más brutal, más mágico que yo he visto, por su espíritu tibetano. Eh, y ya, esos son mis tres favoritos. Y tienes que, tienes que tener en cuenta que son muy difíciles de acceder. Los tres tienen esa característica, no sé por qué. Una pregunta, ¿no has estado en Nueva Zelanda? No llegué a brincar allá. No has llegado aún, porque Sam sí dice que es tal vez el país más lindo del mundo. pero bueno, recuerda que este viaje mío tiene un título y es mi primera vuelta al mundo y alguien me enseñó que todo lo que no visité en esta te, es mi excusa para hacer mi segunda vuelta al mundo. Muy bien, acá te están haciendo dos preguntas antes de seguir con las otras. No se te olvide, Guaira, tienes que llevar... No, tengo apuntado, apuntado. Aquí está apuntando. Sí, Entonces, Diana Lemus nos dice, nos dice, ¿me puedes escribir el nombre de las islas para buscarlas? Sí, te lo escribo. No, ya lo escribo. Escríbelo en lo suena en español, Togian. Togian en Sulawesi? Me, me estás escribiendo en sí, privado. Ahí estás, toqueando. Ah, lo escribo en público, perdón, ya. Listo, ya ponlo en todo. En el chat la gente que está aquí conectada, está conectada en el Zoom, zoom.us, y les mandamos la información. Bueno, y aquí también, entonces Gina, te sigue preguntando, Gina es la viajera, Gina Paula Sánchez, y Listo. Dice, ¿haces rutina de yoga mientras viajas? Uy, qué buenas preguntas. Pues mira... Yo, yo entendí algo y eso lo saco de mi vida profesional, yo creo que el pico más productivo fue en mis últimos tres años, estoy pensando como ejecutivo por la intensidad del trabajo y dos cosas que definían mi productividad, una es no enfermarme y que me esté de ánimo, esté siempre al tope positivo y eso era de dos cosas, primero tener la mente estable, muy ecuánime y eso venía de meditar, ¿sí? Y dos, el cuerpo físico. Entrenar casi todos los días, al menos cuatro veces a la semana, cinco de la semana, entrenamientos intensos eh, del cuerpo, ¿no? ¿No? Sudar y tales. Con esos dos pilares yo empecé a viajar por el mundo y lo tenía ya muy guardado en el cuerpo. Entonces, cuando yo estoy viajando el modo que yo viajé, que es muy a low cost, muy bajo presupuesto, pues estás en hostels, en dormitorios con ocho personas, tú quieres meditar, ¿no? Entonces, ahí tienes que adaptarte. Entonces, sí, la respuesta es Sí. Yo sí he practicado mis meditaciones eh, durante el viaje. Taponcitos a los oídos, bendita para los ojos, así, y a meditar, ¿no? Entonces, lo chistoso es no, porque al final yo estoy meditando en mi habitación. Lo gracioso es que yo estoy en una habitación que tiene ocho camas, digamos que está sola, y con la luz apagada de pronto entra alguien y ve un brother que parece un fantasma con una sábana puesta en los hombros y una venta, y dice, mierda, ¿qué es esto? Y se mete en tremendo susto, y escuchas el susurro de la gente ay, a silencio que están meditando ¿no? Y, y, yo, y con la cara de, de sin expresión porque estoy meditando por dentro cagado la risa, no, ay, qué chiste eso es imprescindible es cuestión gusta, de querer hay una hay, probablemente hay personas aquí que no han hecho vipassana. Entonces te recuerdo que Blanca nos preguntó dónde le recomendarías hacer vipassana. Y además me gustaría sí. que profundizaras en una palabra que acabas de mencionar. O sea, la votaste así como ¡Pah! para los vipassaneros, pero hay gente aquí que no son vipasaneros Y es que quiero que les cuentes qué significa esto de que tuvieras que mantenerte ecuánime. Bueno, listo. La respuesta de dónde hacer un vipassana. Mira, la respuesta es facilísima. En el lugar más cercano. Eso es todo, tú no tienes que irte a ningún lado especial a hacer un Vipassana, el país ni la ciudad lo va a hacer más especial. Y es una experiencia que hablo con mucha gente. Mi primer Vipassana lo hice en un lugar que estaba cerca de una zona de fincas, de, de casas de campo, que resulta que esas casas de campo la gente las alquilaba a, a empresas para que hagan sus fiestas de despedida o no sé qué vaina. Entonces, yo estaba meditando con la fiesta que estaba al lado a ritmo de salsa, ¿me entiendes? Y, fue un, y yo tuve una meditación espectacular. No fue es un curso genial. Pero después estuve en un lugar súper, súper hermoso, en la mitad del bosque, en un lugar maravilloso en Cusco. Y fue una experiencia muy difícil para mí. Entonces, lo que hoy es no tiene que ver con el lugar, tiene que ver contigo, con la entrega, con la presencia como tú te entregas a la práctica. Y a lo mucho, si quieres, de pronto, un consejo, que es, el primero es hazlo donde quieras, que te toque en un lugar que tenga muy pocos recursos, digamos ya hablando de la parte técnica, ¿no? Para hacerlo de pronto va a ser muy austero, pero eso no, es lo mínimo, ¿no? En realidad, es el, hazlo donde sea, pero hazlo ya. A mí me gustaría decirle sí, yo estoy totalmente de acuerdo, Blanca. De hecho, nosotros tenemos un programa en, en Noches de Dakini que es exclusivo de Vipassana y lo hicimos dos días después de haber salido de Vipassana. Aquí se está armando un centro muy bello en San Francisco. También tengo entendido que todavía lo siguen haciendo en Choachí. Y, y también lo hago. yo lo he hecho en Cali y en Medellín. Ahorita hay varios sitios en Medellín. Sandra me pregunta qué es Vipassana. Eh, exacto, ya lo corregiste. Vipassana es con B pequeña y -S, S. Por favor, diles que es Vipassana. Vipassana eh, significa: eh, es un tipo de meditación. Hay muchos profesores de eso. Yo soy un profesor que se llama Goenkaji. Eh, y básicamente es una meditación sin, yo le llamo sin muletas, porque meditaciones hay muchas, ¿no? Con imágenes, con, con mantras, con visualizaciones y tales. Y cada una tiene una función específica, ¿no? ni buenas ni malas, cada una tiene una función. En este caso, tú te sientes a hacer vipásana y empiezas a respirar y a sentir, a sentir en tu piel, sentir tu cuerpo, sentir, sentir y conectas tu conciencia con el sentir de tu cuerpo. Esa es en, básicamente esa es la tarea. Y en este y ese, ese curso es muy famoso porque la gente dice, ah, vipassana, el lugar donde vas a estar 10 días en silencio, ¿no? De la gente lo que más se enfoca es que va a estar 10 días en silencio y les parece un mundo. En realidad mi nada para mí es como un curso perfecto para principiantes porque es un curso de 10 días donde a ti te enseñan pasito a pasito cómo aprender a sentir tu piel y respirar, eso es todo. Entonces el día uno es el pasito 1 practicas todo el día ta Ya aprendiste a respirar, listo, el día dos, paso dos y así, llegan el paso 4 hasta llegar al paso 10 en 10 días. Y pues para que eso suceda de manera así limpia, hay que estar con la menor cantidad de interrupciones posible. Entonces no hay nadie habla, la gente está concentradita, está en lo suyo, cada uno en lo suyo. Ese es el resumen del curso y lo que viene a ser Vipassana de la línea de Iván Y eso es lo que practicamos los que hacemos Vipassana. Es importante que sepan que Vipassana significa ver lo que es, ¿no? Y, y que sepan también que este es el método de meditación que enseñó Gautama Buda. Es decir, es con el método que se iluminó. Eh, y bueno, sí, para mí para mí es un camino definitivo, definitivo. No quiero quitarle mucho buen protagonismo hoy a nuestro tema, pero sí, sí les quiero ver el programa, de, el programa de Vipassana. Pregunta, Cristín, y esta es una pregunta muy importante, ¿qué estás descubriendo ahora de ti mismo desde el movimiento en el que se encuentra la gente que tienes a tu alrededor en donde estás, en el hostal? Pero él ahorita no está en un hostal. Estaba en un sí, hostal, pero ahorita... Oye, y tú... No, no, no está vale, vale, está buena. La pregunta vale. Dime. Sí, ella dice, en donde esté, la pregunta sí, es, sí. ¿qué estás descubriendo ahora desde ti, de ti mismo? Eh, descubrí vulnerabilidad. Me vi vulnerable. Eso me gustó. Eh, experimenté una, una, un cóctel de emociones, entre miedo, angustia... Eh, desolación, incertidumbre, pánico, um, varias, je, toda sumada, todas sumadas, desesperanza, todas al mismo tiempo, ¿no? Y, y después, y como me miró a mí mismo, es haber, haberlas visto, haberlas cogido todas, haberlas puesto como que acá, y decir bueno, ¿y ahora qué hago con esto, no? Y empecé a experimentar rediseño. Entonces, ya me asusté ya entre el pánico, ya. Ya sufrí. Bueno, listo. Suficiente. Next. Siguiente, imagina, ¿qué hacemos con esto? ¿no? Entonces me vi en eso. Me vi transmutando, vamos a decir esa palabra, como transformando todas esas emociones. Pero siempre viene la palabra presencia. Me gustó también ver eso, que la presencia está ahí disponible para, para poder tomar acción. Yo creo que si un, yo no estuviera. Esa herramienta de la presencia de la mano podría sumergirme en lo que acabo de nombrar y hundirme en eso y estar fregado, fregado, fregado. También me vi levantando la mano, eso se lo aprendí un gran amigo, Carlos Panagua, de Perú, y mi grupo, Juliana y todos ellos. Levanta la mano para pedir ayuda. Y yo debo decir que antes para mí era muy difícil pedir ayuda, era como, uy, no, ¿cómo vas a pedir ayuda? Te vas a mostrar vulnerable. Ah, levantamos la mano, pedimos ayuda. ¿Cómo será que pedí ayuda que lo publique en mi Facebook? Ayuda, necesito que me den una mano con un unos viajes gratuito en Zagreb. Porque eso iba a hacer que si yo consigo eso voy a tener más días de efectivo, ¿sí? Extender la ventana. ¿Sabes qué? Me llamó hasta el cónsul del Perú, algo guay, del chat. Yo sigo con el consulado peruano. Y yo, ¿what? <risa> y pasé el largo, esa es mi vida. Esta persona que me habló, hablábamos hace un rato, rato, rato, y si te conté mi realidad cruda. Le conté todo así, el caso quitado. Cuando terminamos la conversación le digo, oye, vamos a decirle, Pepito, disculpa, ¿y cuál es tu cargo en el consulado? Yo soy el cónsul. Ah, ok, <ríe> disculpe. <ríe> Entonces es eso. Eh, Todas las emociones conté, transformación, presencia y, y adaptabilidad. Eso, eso es lo que como me veo yo ahora. Hay algo que quiero preguntarte también. Nat, ¿quieres hacer una pregunta? quieres no, no me, Sí, por favor, Dale. No, tengo que abrirle, y sí, se me olvida ya. Dale, ahí estás. Uh, hola de nuevo. Eh, por Skype los perdí y Zuma y acá está medio sosteniéndose. Eh, entonces voy a aprovechar como para despedirme antes de que se corte. Guaira, estoy aprendiendo un montón de ti. Siempre aprendo. Y, y con todo esto de, de la presencia y, y ya habías hablado un poco del vipassana, me voy a volver un tricito, pero también acorde a la situación que se está atravesando. es eh, Te cuesta el silencio. Muchos de los que estamos conectados acá y de los con los que yo he hablado aparte, eh, me han dicho que les cuesta un montón estar en silencio, porque empieza a hablar la loca de la casa, empieza a dar vueltas, y el, y el tema de la soledad y el tema del silencio no es estar en silencio y solo, sino no saber qué hacer, qué les puedes decir, qué nos puedes decir a todos los que estamos acá, a todos, a todos los que estamos guardaditos, qué hacer con el silencio, cómo abrazarlo, cómo abrazar la soledad, cómo abrazar ese, ese, ese monstruo que se levanta en estos días, desde lo que ya has aprendido, de lo que llevas caminado, Uff, no, la pregunta tan difícil. Yo sé, algunas preguntas muy trascendentales. Ah, bueno, eh, listo, mira, el tema es el silencio es un espacio que tenemos disponible y justo creo que está, está amarrado a este tema de la capacidad de, de hacer nada. Creo que de las cosas más difíciles para hacer es hacer nada. nada de estar en nada. Porque, como dijiste, cuando yo hice mi primer pase, a descubrir que estar en silencio era lo menos que iba a hacer. Uno está en una lora aquí en la cabeza y uno habla, habla, habla, habla y uno dice, bueno, te das cuenta que tu mente es una cosa que está, no sé, acá es en mi mente y yo estoy acá y la puedo ver. Digo, pero ya cállate, déjame meditar, por favor. ¿No? Te disocias de tu mente y te das cuenta que somos dos cosas independientes. yo y la lora de mi mente eh, la primera parte es que la mente nunca se calla y, y si decimos estar en silencio pues es solamente aprender a observarla y ap aparecen un montón de habilidades observarla así no observarla contemplarla atenderla decirle ya ya tranquila tranquila tú sigue hablando en, sigue pensando en ese proyecto sigue sufriendo con ese recuerdo que tenías y observarla y seguir haciendo tus cosas y ya te da vueltas no está ahí ahí esa es la primera parte me digo o sea Hacerse consciente de que eso pasa, entonces, porque yo creo que el peor error o la parte más compleja es querer que esto desaparezca, así, y eso no va a pasar. Entonces, al querer hacer que esto desaparezca, a veces mucha resistencia, mucha frustración, te no se calla, y ahí ya estamos mal, estamos en un sufrimiento total. Entonces, eso uno, aceptar el, el ruido de la cabeza y aprender a observarlo. Y creo que ahí me ha ido bien, en la parte de aprender a observarla. Entonces, yo la tengo ahí dando vueltas, y vaya un ratito se ocupado, ¿no? A veces es muy grande y yo ya no puedo eh, hacer ese ejercicio de más tarde te veo, digo, ok, y me sumerjo, y me sumerjo en mi lora personal y puedo estar ahí no sé cuánto tiempo y se desahoga y ya entonces otra vez puedo darle distancia. Entonces, es eso, aprender a danzar, convivir con nuestros ruidos internos, les pongo atención porque son mis yo también adentro que están jalando, ¿no? Ponme atención, te pongo atención un ratito y ahorita es suficiente, voy a hacer mis cosas. Entonces, ese es eso, el convivir con nuestros silencios y nuestros ruidos, perdón. Y, y sobre el silencio, donde ya está el valor del silencio, es que muchas cosas de las que necesitamos para nuestra vida práctica, nuestro trabajo, ya sea un trabajo de creatividad, de intelectual, pensar, o cosas donde buscamos lograr algo, hay muchas de las cosas que yo descubrí que uno quiere lograr, que no las vas a conseguir intentándolo, sino tienes que parar y dejar que sucedan. Y para parar, que es lo que ya dijimos, que es muy difícil, y ahí está esa habilidad, entrar en el silencio y de pronto dejar que eso sea, esa idea, ese proyecto, esa tarea, esa emoción, ¿no? No sé si respondí tu pregunta con eso, Nati. Muy bien, acá te hacen unas preguntas muy, muy interesantes. Gracias, Nat. Gracias por estar gracias, aquí y a pesar de las dificultades técnicas, gracias, gracias, gracias, Linda. Por favor, la persona que acaba de entrar con el Samsung Galaxy, no logro silenciar tu micrófono, por favor, siléncialo porque ahorita con seguridad puede haber algún ruido y se escucha un montón. Muy bien, dice Gina nuevamente, eh, ¿crees que con la cuarentena tu viaje cambiará en algo? No en cuestión de ruta, sino a nivel espiritual con todo esto que descubriste cuando tú dices, wow, esto es vivir. Además, ¿qué viene ahorita? Esas, pues conecto esa pregunta que te decía Gina. ¿Estás en Croacia hoy pasando la cuarentena? ¿Qué viene ahora? Uh, bueno. ¿Todavía no hemos dicho que te casaste? No, no me casi. No Ok, ok. Eso le vamos a decir sí. ahorita que hablaremos de las chicas. Oh, ok. Muy bien, muy bien. Bueno, una, Esto, ahorita lo cuentas. Mira, la... Yo sé, el, el, Ya para responder esa pregunta hay que entender que yo eh, hice mi viaje con, con la idea de crear una página en, en mi libro de la vida y esa página yo ya la cerré, ¿sí? en este enero cumplí 36 meses de viaje sin trabajar, solo viajar, viajar, viajar, viajar, ¿no? Listo, cerrada. Entonces, eh, yo estoy empezando a escribir mi nueva página y yo estaba muy enfocado en hacer proyectos, en este momento que es un proyecto y he sentido la transición entre estar solo viajando y querer incorporarme a la actividad productiva y, y es como que se empiezan a activar una serie de emociones y partes del cerebro tal vez que no las he usado hace 36 meses y ahí viene la parte emocional también espiritual eh, y cayó pero al pelo este esta cuarentena que no puedo hacer otra cosa más que estar aquí y hacer lo que es lo que te dé la gana en el tiempo que estás encerrado, ¿no? Yo tengo un proyecto que, que estoy trabajando con una amiga que tiene una página que se llama Peregrina por el Mundo, que es otra mujer que viene del mundo corporativo y decidió viajar por el mundo para crear una experiencia en su vida. Y desarrollamos toda un, una visión de lo que vimos en el, en el viaje. Encontramos, hicimos mucho viaje rural de comunidades nativas y sentimos que así como en Latinoamérica, en, en otras partes del mundo, hay comunidades nativas con muchos saberes ancestrales, con mucho conocimiento para compartir. Puede ser, no sé, folclore, comidas, artesanías, historias, danzas, todo esto. Y son invisibles, son invisibles. Y esas comunidades están migrando a las ciudades para buscar dinero y dejan estos conocimientos, digamos, abandonados y abandonan su identidad, su lenguaje. Entonces uno dice, oye, espérame, porque nos ha tocado la suerte de vivir esas cosas en nuestras rutas. ¡Qué cosa tan hermosa! No te vayas a la ciudad a vivir eso. Quédate aquí, enséñame tu cultura, hasta te dejo un billete por la experiencia y te ayudo con esto, pero sigue enseñándolo esto a la gente, ¿no? Como un gran potencial. Y así como yo, turistas viajeros, eh, que estamos buscando algo más profundo, resulta que investigando, hay una tonelada en el planeta. si ¿sí le llaman disque, turismo de naturaleza, gente que busca turismo de vivencia, de experiencia, de ecología. Y esa vaina está creciendo mucho, mucho, mucho. Entonces, con esas dos cosas unidas, una necesidad de mostrar las culturas ancestrales que tenemos más. La gente que está buscando eso, decidimos armar un proyecto para exponer esas culturas eh, con, la, con los turistas que quieren vivir esa vaina. Entonces, eh, todas mis emociones se han volcado a reactivar mis funciones productivas. Y en esta cuarentena, para mí, el lado muy positivo ha sido eso. He estado full en investigación y haciendo estudio de mercado, viendo todos los procesos de, no sé, de funciones tecnológicas, producto, cómo desarrollar todo eso, porque viene a ser un producto, ¿no es cierto? Y ya, entonces, para mí, esa es la parte que a mí me gusta y estoy contento con eso. Full producción. Estoy así, full producción, reactivando eso. Entonces lo que viene ahora es que te reactives, o sea, acá tenía una pregunta que me respondiste y es, ¿no trabajaste, no trabajaste durante 36 no. meses? Nada. Yo no, no me jubilé por 36 meses, dije me jubilo a los 35. Wow. Y Yo necesito preguntar qué pasa en el cerebro, o sea, ¿qué pasa en ti cuando dejas de hacer 36 meses? Me parece el mejor regalo que se puede dar a un ser humano. No, pues tú no necesitas saber 30, es esperar 36 meses para darte cuenta que cuál es el efecto, te falta solamente la primera semana así en tu casa así, y, ¿y ahora qué hago, <ríe> ¿no? Y dije, ah, de pronto eso es lo que siente un jubilado, ¿no? Una persona que está acostumbrada a trabajar a full y coge y, y, y está en su casa y dice, y ahora qué hago, ¿no? Y que no se lo aguantan en la casa así, ojalá recascarradias. Eh, eso fue primero, entonces yo eh, tuve que, a la fuerza, no hacer nada, porque a mí me cuesta mucho no hacer nada. Yo siempre tengo que sacar un proyecto, una cosa, produciendo alguna cosa, ¿no? Un negocio algo. Entonces me dediqué a entregar, eso fue un consejo de una amiga mexicana, Karina, ya ella me dijo, dedícale tiempo a tu familia antes de irte de viaje. Entonces yo le dediqué un mes y medio. Dos, a mi dos segundos, sigue hablando, pero es que está por descargarse mi computador. Voy corriendo por el cargador y ya vengo, pero sigue hablando. Eh, nada, eso fue lo primero que hice. Me... De qué tiempo a mi familia, tiempo de calidad he entregado con mi madre, con mi padre fue una experiencia brutal, yo no imaginé que fuera a ser tan poderoso en hacer eso y empezar a desacostumbrarme a trabajar porque yo era un muy workaholic no esas personas que trabajan de lunes a domingo fines de semana, vacaciones, no mentiras vacaciones no, yo no supe de que vacaciones en los últimos cuatro años de trabajo, cinco años más o menos algún vipassana, pero nada más eh, y eso, empezar a disfrutar de la vida, y ahí viene la par segunda parte de la pregunta que dijiste es, ¿qué sucede en la cabeza? ¿o qué sensación tuve? cuando yo me di cuenta que yo estaba solo existiendo así como hacen los adolescentes, ¿no? Se despiertan toman desayuno, se van a jugar, y en la tarde regresan, la comida está lista y siguen existiendo como que todo está listo, pues más o menos eso me pasó, porque yo ya había salvado el presupuesto para vivir esa experiencia así y eh, sentí que había comprado, había comprado vida a la sociedad. No a la vida, eso no lo puedes comprar, sino a la sociedad. Como que yo fui a la sociedad, señora sociedad, deme 36 meses de vida aquí, cash. Y, empecé, y, y ya eso fue existir, vivir, fue maravilloso. Solo mis dilemas eran otros, mis dilemas eran, bueno, mañana a qué país me voy a tirar la moneda, para Cambodia o para Tailandia. Ay, la monada, vota, listo, vamos para Tailandia, ¿no? Los más muy terribles, muy terribles de la vida. Está delicia. Bueno, y, dale. yo quiero saber qué pasaba a nivel afectivo. Porque es que tengo muchas preguntas y hay otras en el foro, pero primera pregunta, pues, es sí. práctica, técnica, absoluta. Hay personas que están viendo esto y dicen, yo quiero hacer esto. La pregunta es, ¿cuánto necesitan reservar, ahorrar? ¿Cuánto les dirías, mire, para hacer algo como esto, ¿Usted trate de hacer cuánto dinero? No, Anika, yo a eso, esa pregunta me duele tanto, tanto, porque yo trabajé como mierda por cuatro años y yo fui muy aplicado fui juntando plata como loco, porque recuerda que la idea era juntar para maestría, ¿sí? Un MBA, entonces tú pones, ¿cuánto cuesta un MBA en España? Vas a ver cuánto cuesta. Y me fui a viajar por el mundo. Ya han pasado 36 meses y yo más o menos en el mes... 26, digamos, 10 meses antes, yo ya me empecé a quedar corto de plata. Y en ese momento yo empecé a acceder a recursos viajeros que existen como páginas donde la gente te hospeda gratis, como páginas donde tú puedes intercambiar horas de ayuda y la gente te da hospedaje y alimentación. Y por la necesidad de plata yo empecé a acceder a esos recursos. Pero resulta que lo menos importante era la plata. Si no, como una persona te hospeda en su casa, una persona de esa ciudad, y vives con él, con su cultura, y vives su comida y sus cosas, y vas con él al mercadito y haces las cosas. Es miércoles, esa experiencia cultural es brutal. Entonces la plata pasa a un segundo plano. Y la otra, que es hacer intercambio. Yo estuve en algunos lugares, eh, di horas de trabajo, 20 horas a la semana, me dio un hospedaje y comida. Y lo mismo, te vuelves un local en esas 2, 3, 4, 5 semanas que estás en esa ciudad, porque estás viviendo, trabajando gratis, voluntario. Y yo, ¿qué sensación tan brutal es sentirse local en una nueva cultura? Yo, ¿cómo lo no supuesto antes? Por dos razones. Uno, por el valor cultural tan bravo, porque es otra manera de tener de hacer viajes. Y segundo, porque no gastaba plata, brother. Estuve en Turquía 20 días y me gasté como 100 dólares. Y eso porque me lo gasté en los buses y trenes, porque el resto fue todo invitado. Y después estuve en Israel y también... Y, bro, yo cuando empecé a no gastar plata y entonces pasar dos meses y había gastado 80 dólares o 100 dólares, dije, ay, yo cómo no supe esto al principio. Por eso es que me duele, porque yo hubiera sabido que eso existía, yo no me hubiera gastado la plata que me gasté. Entonces, la respuesta es si sí, depende del viaje que tú quieras, el presupuesto que necesitas depende de tus niveles de confort. Tus niveles, tus hábitos de confort van a determinar cuánta plata necesitas, ¿vale? Si vas a viajar solamente gastando sin, de turista a turista, te vas en, un, en una zona como eh, Sudeste Asiático o incluso Latinoamérica, tú te vas a gastar unos 20 dólares diarios. Vamos a decir que 600 dólares al mes así ajustadito, ¿no? En hotel barato, comida barata. Si haces lo que te dije, en eso hacer voluntariado, si vivir en, en casas de gente local, gastas muy poco. Te gastará 100 dólares al mes, una cosa así ya radical. ¿no? Ya dos, 200, ponle. Y que por suerte, por cierto, este, yo había separado, yo aprendí una cosa muy importante, hacer presupuesto, mi tablita de presupuestos. Al principio del viaje yo hice mi tablita y me iba apuntando lo que gastaba. Súper aburrido, apuntar lo que gastas. Porque lo hacía pasar cuando gastaba. Pero cuando entré en la fase y no tener plata, yo lo que hice así, armé mi tablita de presupuesto y dije, vamos a gastar en este mes 500 dólares. Y yo apuntaba lo que gastaba pero no se a ver cuánto me gasto, si no se a saber cuánto me queda. Vamos a decir, que 600 dólares para redondearlo? 600 dólares por 30 días, 20 dólares por día. Si, este, si llevo 5 días invitado por alguien en su casa, significa que yo no estoy gastando esos 20 dólares por día, son 100 dólares a favor. Entonces, tú dices, uy, ahora tengo 100 dólares extra, ¿qué puedo hacer? Pues me fui a volar en globo, en capadoquia que la del vuelo cuesta 200 dólares. Entonces, tú dices, ¿cómo vas a volar en un globo de 200 dólares de media hora o una hora si tú tienes 400 dólares para un mes pues bueno, así es que uno lo hace ¿no? entonces eh, tú tienes que decidir cuál es su perfil eh, cómo quieres viajar si quieres usar estas herramientas puedes viajar desde 300 dólares al mes hasta 1000 dólares al mes o más bueno y acá viene la pregunta la pregunta, pero es que hay muchas preguntas que hacerte, pero ¿y qué pasa a nivel afectivo? ¿Sabes? Porque te vas encontrando gente linda en el camino, te involucras. ¿Cómo se gestiona este tema de estar en presencia, de encontrarse, en... <risa> Y luego viene el desapego. ¿Cómo estuvo eso? O también, ¿cómo va girando tu viaje? Porque te va llevando el corazón. ¿Qué pasa? ¿Ahí? Bueno, yo creo que... Yo descubrí que la gente que está fuera de su país y empieza a viajar, Chicos y chicas, se le, toda la parte de, ah, yo soy chico y chica en mi casa, se queda en su ciudad, ¿ya? Entonces hay mucha apertura, vamos a usar esa palabra, hay mucha apertura, mucho descubrimiento. Y lo lindo de esto es que, que como vas, viajas en hostes, o oh, hay muchos grupos de viajeros, conectas muy fácil. El viaje tiene esa magia, tú simplemente dices, hello, hi, where are you from? dices, I'm from Peru, oh, so cool. Y ahí empiezas a hablar de dónde y ya tienes un amigo. Tienes una amiga. Y, y la química, lo que hablas de la, de la relación, o sucede o no sucede. Y next, si no sucede, che, oye, fue encantado de conocerte ya. Y el otro día con otra persona, y de pronto sí correctas. Y es como chévere, como que te llevas bien. Y como compartiste un día, entonces tú dices, yo ya mañana me iba, pero está tan chévere esto que, pues vámonos, pasado mañana, ¿no? Y así dos días se convierten en tres, y tres en siete, y de pronto vas una semana en la sociedad, aquí vas a pasar solo un día. Y la persona te dice, oye, yo estoy yendo para el norte. Y tú dices, yo estaba yendo para el sur. Pero bueno, vamos para el norte, ¿no? Total, yo al norte no he ido. Entonces, empiezas a bajar. Y resultas viajando con una pareja eh, que no esperabas. 15 días, 3 semanas. Y bueno, y te descubres, nos descubrimos. Te, la, se descubren. Y hay un momento en que tú vas sintiendo que eso okay, que iba. Porque, ojo, en mi visión... Yo no estaba en búsqueda de aventuras. Uy, muy aventurero en el amor, no. Hay personas que sí, con los amigos que, me han dicho, hacían un checklist. Decían, uy, listo, ya. Y ¿Sabes cómo decían? Ya, ya, esto, check India, check Tailandia, check Indonesia, check Australia. Esos checks eran como que los las chicas que había conocido de cada país, ¿no? Desactivé Indonesia, ¿no? Entonces, digo, a ver. Cada uno viaja con su estilo. Eh, pero en este caso, no, simplemente pasaban... Eh, estos encuentros de dos seres humanos, compartidas sus corazones. Pero en un momento dado tú dices, oye, quiero seguir construyendo sobre esto. Y dices, bueno, fue suficiente. Creo que no deseo seguir construyendo sobre eso. Se dan la mano. Conocer, te encantaba conocerte, pones linda experiencia. Y en la mayoría de casos eh, seguimos nuestros caminos. ¿no? Entonces realmente... ¿Cuántas no novias que... de estas durante el viaje? No, pero es que novia ya es una relación. Bueno, ¿cuántas viajeras ha ¿Relaciones así? Sí. Pucha. Bueno, es que qué feo ponerle número, María, eso no se hace, bueno. Para que le idea a la gente, porque mira, hay algo muy importante, y es que hay muchas personas, muchas uh -huh. que yo conozco, muchas mujeres especialmente, que están como sentadas aquí en su puestico, de gerente o de subgerente sí. o de lo que sea en Bogotá, anhelando encontrar contacto, ¿sabes? Anhelando tener experiencias. Y, y se los aconsejo infinitas veces. Les digo, ¿por qué no paras tu vida un año? Vete, ¿sabes? Vete a conocer, vete a, a conectar, vete a, a vivir nuevas cosas. Entonces es muy ahí donde me gustaría que le hablaras sobre todas estas mujeres que tú sabes que estamos como cuando estamos en los 37, 38, 39, y estás este de lo profundo de encontrar a alguien, muchas veces va a pasar que no estén aquí. Mira, hay una cosa que me quedo re clara, es las cosas no te van a pasar en la casa, no te van a pasar en la oficina, van a pasar de la puerta para afuera, van a pasar en la calle. Y, y estando en tu ciudad, ¿sabes qué pasa? Inconscientemente seguimos bajo los parámetros de la ciudad, entonces, tú no le vas a poder decir al señor que está en, en la cola del, del banco o no sé, o al del bus, hola, porque sí, ese man está loco. Ahí yo le encuentro una restricción brutal a conocer gente nueva, tienes que ir a la reunión, a la fiesta de la amiga para conocer a alguien. Entonces, se restringe mucho el panorama. Cuando uno sale de viaje, la magia del viajero es que tú no le debes nada, nada a tus estándares sociales, nada, tú estás libre es un personaje que tienes enfrente te dice hola, yo le digo hola, vamos a tomar un café, bueno, no piensas que pensará de mí, mañana no quiera trabajar, en no sé, que no tengo tiempo, no, eso no hay. Entonces las posibilidades de conectar con otra persona de manera genuina, sin las, sin las capas, porque ¿sabes qué pasa? Tú no estás preocupado si eres oficinista, en qué trabaja, qué hace, cuál es tu profesión, tendrá dinero, no sé qué, nada. Solo me a decir hola, y son un mato un café, y dejar que fluya. Si te mataste de la risa, te mataste de la risa. Si no fluyo, pues no fluyo. ¿Qué tipo tan aburrido me voy? Y ya. No hay que esperar por esto que va a decir. No, eso no hay. Es como es tan, tan, tan natural. Eh, yo creo que es una oportunidad brutal para entrar en contacto con las personas. Y sobre todo a mí me pasó algo ya que preguntaste eso. Más el número de personas que uno pueda conocer. es ¿Cuántas veces sentiste que tu corazón se activó y funcionó? Entonces, ¿Cuántas veces? De... Se me activó más de 15 veces, ¿contenta? ¡Guau! Wow, pero ¿y cuántas veces te enamoraste y cuántas veces te casaste? Bueno, mira, de enamorarme, eh, creo que solo una. Yo llegué a pensar que, eh, que lo que pasa es que ahí me estás mezclando las preguntas, porque mira, yo pensé que mi corazón ya no funcionaba más a partir del 2010, no, esta vaina ya no funciona, mano. eso ya no, yo para qué le he hecho ganas. Y, eh, con el Tantra yo vine a sentir la reactivación de mi energía afectiva eh, y, y, y eso uf, salió y ahí me enamoré una vez y de ahí ya no más. Y en el viaje, eh, no, me enamoré dos veces. Una vez terminé en Taiwán, ¿no? yo iba para, para Israel y terminé en Taiwán. ¿Cómo vas a terminar en Taiwán? Bueno, bueno, siguiendo a la enamorada. Sí, siguiendo una mujer, una chica que me gustaba mucho. Okay. Porque el tema es ese, es el de corazón. O sea, ¿a ti te gustan chicas? Sí, ¿no? Ah, qué linda la chica, qué onda, qué genial! Pero que tú te sientas así conectado, que hay, me gusta esa definición, amor, ¿qué es? Solo es una palabra, que representa la conexión que tú tienes con alguien. Es buscando, persiguiendo esa conexión, termina en Taiwán, ¿no? Y... Bueno, pero bueno, no, no, no prosperó. A mí me encanta no hablar prospero. de esto porque tú sabes que... Bueno, que el, el, el hombre de mi vida, el papá de mi hija, es alguien que conocí en un hostal, él uh -huh. viajando, eh, y él decidió <ríe> quedarse en Colombia, y aquí vamos para cinco años. Por eso. Entonces, ¿ves cómo puede pasar? Claro, tú lo sabes. Porque justamente, bueno, la pregunta es, y esta es una pregunta muy al interior, ¿nunca estuviste dispuesto a cambiar eh, el lugar para vivir o sí? Sí, sí, sí, estuve dispuesto, porque ese, ese pensamiento no, no es que tú estés dispuesto desde ahorita, es que cuando tú ya entras en esa conexión, tu mente se desordena, brother. Pues bueno, a la miércoles aprenderé chino y me debería vivir a Taiwán, qué carajos, ¿no? Pero no fue tan larga ni tan profunda como para lograr otras condiciones adicionales que yo tomara esa decisión, pero sí, ahí estaba. ¿eh? Ahí estaba la la segunda, ya. que es incluso más, más radical, desde mi posición ya, digamos, de mi energía masculina es estar en la responsabilidad de proponerle a esa mujer que se vaya contigo a tu país, que en este caso es Perú, y, y saber que le vas a transformar la vida de manera literal, la sacas de su cultura, de su ciudad, de su idioma, de sus sabores, de sus músicas, de todo, y le vas a meter a otro ecosistema y hacerte responsable de ese, de ese cambio. Entonces yo me sentía lo suficientemente completo en varios aspectos para poder llevar a una persona a ese, a ese cambio. Ya que pues viene otra ¿y fuiste muchas veces rechazado? No. No. <risa> en esa... ¡Ay, de la después de <risa> Así, No. no. Te rechazado muchas veces. ¿Ah? No te sentiste rechazado. Es decir, ¿le, le extenderías esta invitación entonces a la gente, a los ejecutivos. Mira, si estamos hablando de relación interconectada, en el viaje, el tema del rechazo, pucha, yo no sé cómo sería, pero la apertura es tal a compartir que tú, que el rechazo como, o sea, es que, nada, discúlpame, lo que es si tú estás fluyendo, estás fluyendo, entonces no hay espacio para el rechazo. Si tú te sientas con la persona a tomar un café y te gusta y tú le gustas, y digamos que tú no le gustas, pero tú estás ahí, ¿qué tal? Pues no fluye, pues no fluye. Entonces, como yo no estoy ahí al choque, pues no hay rechazo. Pues no fluyó pues no fluyó me voy, ¿no? Entonces, yo, de pronto, por eso es que no he sido rechazado, ¿no? no fluye no fluye perfecto y acá entonces es el momento perfecto para meter la pregunta que te hacía Clarena Cruz hace un rato gran amiga mía acaba de tener una bebita divina tiene tres meses y ella te pregunta la bebita se llama Ayana y además está en mi equipo mira es un ángel ella te pregunta hola Guaira que nota tu compartir y experiencia quiero preguntarte si en tu viaje te has cruzado con prácticas tantricas tradicionales y en qué país eh, uy bueno, eh, no. No, eh, no lo hice y fue por decisión propia. Yo, eh, habían eh, prácticas, cursos, talleres o profesionales en esto, en, sobre todo en el sudeste asiático, India, Tailandia, y yo tuve la oportunidad, pero por X razón, eh, no coincidía en fecha o no coincidía en esto, y, y no, no lo hice. No lo hice. La práctica fue básicamente la personal y ya. No. Y eso, ¿sabes qué? Me arrepiento. Uh, eso se sí me hubiera gustado. Bueno, eso tiene mucho que ver. Yo te escuchaba ahorita con el tema del presupuesto y creo que tus 36 meses a mí me durarían 4. <risa> primero, porque mis niveles de confort son muy altos, pero porque también estaría súper ávida de devorarme cuanto curso. Eh, estaría disponible como en profundizar en algunas. Eh, en algunas. como prácticas técnicas y eso cuesta montones. O sea, tú decías 20 dólares diarios, estar en cualquiera de estos cursos se puede costar 500 dólares la semana, ¿no? Sí, bueno, eso es, es bueno, eso me pasó, pero no, lo que pasa es que no me pasó en el tanto, yo tenía separado mis presupuestos, a ver, estaba super, gastando súper bajito en cosas básicas, comida, transporte y alimentación, pero me iba a hacer el curso de buceo, entonces me saqué mi certificado de buzo pro, eh, nivel 2 en Tailandia, eso me costó 450 dólares, tres y días, creo. Después dije, está maravilloso y me fui a hacer el curso de buceo sin equipo, el buceo natural, que costó otros 500 dólares y duró cuatro días también. Entonces, eso ya te mató el presupuesto del mes, ¿no? Y o querer hacer un, un pass en algún lado, pues no es que es gratis, pero tienes que tomar un vuelo para llegar y ya me gasté 150 dólares y así varios, ¿ah? ¿eh? <risa> varios cosas, siento sí depende de tus gustos. Eso va a tener tus gastos, realmente. Claro, no problemas. la comida y los pedajes o no, son tus hábitos, lo que va a tener el gasto. Hay una amiga me dice, oye, quiero hacer, discúlpame. Oye, amor, Sol, quería decirte era que hay algunas personas que nos están preguntando por las páginas en las que podrían encontrar esas ofertas de vivir con personas locales. Entonces es como importante que les respondamos. Les estoy, las estoy escribiendo, una se llama Couch como sofá, en inglés, surfing, como surf, cowsurfing.com. La otra que yo usé mucho es workaway, como trabajar lejos, workaway.info, no.com, es otra cosa, workaway.info. Ahí encuentran muchos voluntariados en el mundo. Eh, ahí las apunté. Esas son las dos principales. Y, y en algún momento será la que yo te estoy contando que estoy trabajando en ese proyecto. Okay. Se va a llamar esariri.com para que encuentres experiencias con gente rural, gente local, que es un proyecto que se viene con todo. Eso me encanta. Y hay una cosa muy linda que te escribe Gina, que se te ha preguntado por el yoga, creo que van a ser grandes amigos Gina, Paola Sánchez y tú, dice, <risa> el amor en un viaje es intenso y a la vez es escaso, porque tu cabeza necesita estar libre para sobrevivir tantas cosas que se viven en el día a día. Sí. Pero no es una pregunta, es cómo compartir, ¿no? Correcto, correcto. Entonces, resonaste con lo que ella dice. Sí, palabras intensas, está lindo. Escaso, no sé, porque cuando tú viajas, tú viajas solo, pero nunca estás solo. Estoy ¿Sí? de hay, gente, hay chicas que me dicen, no, es que me da mucho miedo viajar sola. Y yo te voy a decir que en el viaje, el número de mujeres que yo vi viajando solas, era mayor al número de hombres que yo vi viajando solos. Vi más hombres en pareja que mujeres, ¿me entiendes? Muchas chicas viajando solas, muy valientes, ¿sí? Y, y eso es lo primero viajar mi mujer no viajando sola es muy normal, pero nunca está sola siempre tiene un grupo, siempre tienes amigos entonces siempre está ahí disponible esa conexión para establecerse relaciones de amor, muy fácil pero no solo de relaciones sentimentales de, de pareja sino de amistad yo tengo la cantidad de amigos que tú te abrazas en el momento que te despides hermano, te voy a visitar allá, en, no sé, en Alemania por allá voy a pasar, quedan establecidas eso es inevitable Querido, y mi gran amiga Yancy Burgos, que creo que la conoces también, ella te dice, saludos Guaira, a lo largo de tu viaje has tenido diferentes aprendizajes, ¿cuál es el que más te ha marcado? Y en este momento que vive el mundo, ¿cuál sería tu consejo para sacar el mayor provecho de este momento? Sí, porque ahí ya no es destino, Es ¿cuál es el aprendizaje más profundo? Pucha, yo creo que el más profundo es dos, tengo dos cosas como que básicas es, si tú no puedes ser feliz con poco, jamás vas a poder ser feliz con mucho o sea, si tú no te puedes estar feliz con ese platito de comida básico, no, no, no va a decir que el día que estés en tremendo buffet va a ser feliz no, no va a pasar, te va a durar poco va a haber una falsa felicidad, ¿sí? si no puedes ser feliz en esa camita simple, en ese hostelcito con ocho personas, jamás vas a ser feliz en la super casa, en la supermación te va a durar un poco, ¿sí? entonces yo experimenté ese tema ser feliz con poco te va a garantizar ser feliz con lo que sea. Okay. Y el segundo es que viajar con poco, viajar ligero, hace que tú llegues más lejos y llegues más rápido a donde estés yendo. Entonces, cuando estoy cargado con muchas cosas, con muchos pensamientos, con muchos problemas, con muchas cosas así tu vida pesa un montón y avanzar es muy pesado y llegas como ahí nomás, no, no, no, Cuando suelta esa mochila de física y emocional, hasta que avanzas así rapidito y llegas lejos bien rápido. Esos es dos. Bueno, y yo tengo una pregunta antes de que tú cierres como quieras cerrar, y es ¿cuáles son las cualidades? ¿Qué sientes que se desarrollan en una persona que se lanza en una aventura como esta? Y me, me refiero a cualidades espirituales. ¿Qué se movió en ti, en ese viaje interno? ¿Qué sientes que se desarrolló en ti, que no estaba antes? Eh, conciencia, conciencia, empatía. Uh, de pronto, no es, yo creo que hay algo ahí. No es que no estén antes. Tú en un viaje no desarrollas, digamos, no nuevas habilidades, sino que repotencias las que ya tienes. Es lo que yo creo. Okay. Entonces reposiciono mucho la, la adaptabilidad, la empatía, la tolerancia, mucho la tolerancia, eh, la conexión de corazón a corazón con seres que no, hay, no manejas el mismo idioma. Eh, eso, la adaptabilidad, tolerancia, y solucionador, muy solucionador. Uy, todos los días, pues, solucioné esto: punque, el vuelo, punque, el hotel, qué tal. C o sea, la no hay espacio para la frustración. No sé qué lo he puesto frustración, pero lo que sea, eso desarrollé mucho, lo he puesto. Aceptación, absoluta. Sí, fue la aceptación y difícil de tolerar con que te cruzaste que fuera desastroso? Eh, yo creo que hablando de la parte personal espiritual, el estancamiento. Hay momentos en cómo es tan grande y es como que abierto, no es como un tour. Donde, bueno, ¿y para dónde hago? ¿Qué hago? ¿Para dónde voy? Sí. Pues, y así estancado, así atrapado. Yo creo que eso te pasa en la vida, ¿no? Yo, ¿para dónde ir? cojo? Eso a mí me parece, creo que desastroso. ¿Por qué? Porque estancamiento puede durar una semana, un mes, dos meses. Y ese tiempo de duda y miedo sí se pierde. Ese tiempo yo siento que sí los perdí. En cambio, cuando uno coge y se lanza, hacia arriesga. ¿Qué carajos? ¿Me voy a hacer este proyecto, este plano y tales? Probablemente la embarres y la embarres con todo. Yo creo que es preferible embarrarla olímpicamente, pero bien embarrado. Ese tiempo no se pierde porque te llevas una lista de lecciones, pero todos los tiempos que yo diré paralizado por miedo de duda, yo sí los perdí. Yo creo que es un más desastroso que me ha pasado. Mira, ya que hay una pregunta muy linda que dicen, ¿y qué piensas de la percepción del tiempo? ¿Sigues viendo la percepción del tiempo igual? Uy. ¿Por qué hacen esas preguntas tan chéveres? Bueno, ahí, la voy a responder de una manera muy monetaria. En la parte que me quedé sin plata, en el, mes, en el mes 10, en el mes 26, en los últimos 10 meses. O sea, no es que me quede en cero, sino que hay plata que ya está en zona roja, entonces ya no la quería tocar. Aprendí a hacer, eh, vamos a decir, performance de calle, así, hacer cosas de calle. Eso que tú haces algo en la calle y pasas el sombrero, la gente te pone monedas en el sombrero y colectas plata para el día. Empecé a trabajar por horas. Entonces yo dije, oye, en una hora me estoy haciendo 10 dólares, por ejemplo, ¿no? O ponerme un número. Entonces, si yo necesito 50 dólares, empiezo a trabajar 5 horas. Entonces, mi relación del tiempo con el dinero se empezó a volver directa, directa, directa. Es cuando alguien me dice, oye, comprémonos esta cosa, una cosa efímera, ¿no? Algo así. Es decir, yo ya no lo miro en plata, lo miro en tiempo. ¿5 dólares esto? ¿Media hora de trabajo y con lo que me cuesta en el cuerpo? No, yo no te doy media hora de mi vida. Entonces, yo sentí que el dinero... Lo, cuando te compras un tele de, no sé, de 500 dólares en la tienda, parece que lo pagarás con el dinero. Pero no, lo estás pagando con el tiempo que te costó conseguirte ese dinero. Entonces, wow. si, si yo me gano 500 dólares al mes, te estoy regalando, cambiando un mes de mi vida por un televisor, ¿sabes qué yo que te digo? Pero ni cagando te cambio un tele, un electrodoméstico por un mes de mi vida. No te lo doy, ¿no? Entonces, mucho valor al, al tiempo. Wow. Mucho valor, mucho mucho valor al tiempo. Wow, es muy bello eso que acabas de decir. Amigo, ¿qué mensaje les quieres dejar para irnos? Como, porque además es, es que nos podemos quedar aquí, Uf, sí. yo siento que me podría quedar horas y horas y horas, con, porque quisiera que me contaras cada detalle. La pregunta hagamos es... Otro, hagamos otro día, hagamos otra, otro, otro... Pero sí, absolutamente, sí. porque yo quisiera... <risa> Quisiera que las personas, ¿cuántos videos tienes en tu canal de YouTube de tu viaje? Más de 100, más de 100 videos de aventuras, de consejos técnicos, de vivencias, de sentir. Ahorita que pusimos el, el video no funcionó muy bien hacia no. Facebook, pero les voy a dejar, ahorita les coloco por el chat el video de YouTube que hiciste para celebrar el Día de la Mujer, que me pareció divino, que será con lo que yo quería cerrar esta charla, pero entonces ahorita quiero que la cierres tú como la quieras cerrar. Bueno, nada, esto, si, lo, si quieres encontrar toda esa información, la puedes poner como guaira de viaje en cualquiera de las redes sociales, en YouTube, o como hashtag mochilero principiante. Que estoy viajando con ese hashtag. Eh, y el mensaje fue los que ya dije: mira, si no puedes ser feliz con poco, no vas a ser feliz con mucho. Eh, suelta la mochila emocional que tengas, porque viajando con poquito se viaja más rápido y se llega más lejos. Y, y eso, esas dos cosas creo que ya hacen bastante. Y el tema que hablamos el tiempo. Mira, pegar, gastar el tiempo en las redes, porque sí, o viendo tele, es súper caro, no te das cuenta, ¿no? Conecta, conectar contigo. Y eso, conecta. Menos. hay una cosa bueno, que, te, que te quisiera preguntar, y es, Guaira, después de mochilear tres años, eh, de enamorarse dos veces, de vivir todo lo que vivió, eh, ¿le apuesta al proyecto de la familia o no? Sí, total. Allá negro, Total, ¿no? Nadie sabe, pero yo cuando junté plata para este viaje, yo pensé que de pronto en el, yo me iba a ahorrar cuatro años. De pronto, pues, conozco a alguien hasta me caso, yo ¿sí no? Yo ahorré plata para tres personas viajar un año. Pero como no aparecieron esas dos personas, o sea, era esposa e hijo, pues viajé yo solo tres años. <risa> <Me> parece un <muy risa> tío lo que acabas de decir, porque ahorita que hablaba, hablabas de números, cuando estás en un presupuesto familiar, esos 20 dólares son 100. Sí, exacto. Lo que yo he vivido. O sea, uh -huh. porque el tema de, de la bebita ya no es como meterte en cualquier lado el viaje, no. creo que lo que viene como segundo capítulo entonces de, de mochilero principiante será muy lindo verlo como una familia sí, sería segunda vuelta al mundo con familia sería así, un golazo ¿no? <risa> muy bien. Pues, ¿quién sabe si pase? Yo eso no lo determino yo, pero ahí está en, en la lista de deseos ¿cuándo esperas regresar a Latinoamérica? este año no sé qué pasa con el coronavirus, pero apenas yo pueda, vuelo para, para Latinoamérica, sea Colombia o Perú. Allá. Ahí. Muy bien. Aquí por allá. mucho, mucho Colombia mucho. te esperamos con los brazos abiertos. Estará divino tenerte en vivo para que nos hagas un conversatorio con imágenes. Eh, bueno, no sé si voy a ponerte en galería. Me encantaría lo que hacemos siempre al final de nuestras sesiones del reto de 21 días. Es que las personas que están aquí por favor abran sus cámaras como un gesto de agradecimiento independientemente de que estén en villama en la cama, donde sea que estén como un gesto de agradecimiento por lo que Guaira nos ha ofrecido ¿sí? eh, y es una forma de conectar de sabernos todos ¿saben? Acá hay varios amigos Qué tuyos en Qué, Qué lindo porque todas estas personas recibieron de ti hoy Gracias a las personas por abrir sus cámaras. La canta. gente que está con celular puede moverlo para la derecha, ¿no? Para que aparezcan todas las personas que están. Sí, ¿sí? y de todas maneras cuando vean el video van a ver como todas las personas, están allí desde Costa Rica, estás tú en Croacia. En uh, Perú, vean la gente. Uh. Hay gente muy, muy linda. Muchas gracias. Les pido que por favor nos pongamos las manos en posición de musga oración, con las manos al pecho y con esto te agradecemos. Te mandan bendiciones, tigre. Espero que estés de vuelta muy, muy pronto. Muy pronto. Nos dejaste muchos mensajes divinos hoy. Voy a abrir los micrófonos un poquito. Y ustedes solamente tienen que darle una palabra de qué les dejó Guayra Bechet la noche de hoy. Entonces, voy a abrirlos en tres, dos, uno. Inspiración. Pasión. Apertura. Ganas alegría se puede transformar los esquemas reconexión <risa> eh, emoción amor belleza inspiración voy a cerrarlos en este momento qué increíble, qué, qué increíble muy bien muy bien querido y con eso nos despedimos de ti hoy Sabes que te esperamos aquí en casa y, y bueno, nada, te queremos mucho, mucho, mucho. De verdad me hace muy feliz tenerte aquí. Gracias gracias a todos mis amigos que están ahí. Gracias, gracias, los quiero mucho también y gracias por compartir este reto de 21 días. Gracias.